Resulta ser que en el día del sábado, que pasó ahora? Yo estaba en mi casa, yo estaba recortada. Entonces, hubo un muchacho que él trabajaba, trabaja aquí en el ayuntamiento, que le dicen Momoy, es hijo de un señor que se llama Paco, y la madre se llama María, él me llama, y me dice, yo estaba recostada como viernes anteriormente, y me dice, güey, mi loca. Mi loca pichó dos voces le digo yo, güey, dímelo, toma, ven, que te mandaron, cago. Cuando le digo yo, ¿cómo así? ¿Qué me mandaron? Me dice, mira, ahí te mandó Nuni, te mandó una cerveza. Que me mandó una cerveza, entonces yo abro la persiana un poco, yo voy a una cerveza vente en la mano. Cuando yo, la puerta, yo la ten tenía pegada. Y yo le digo, pasa, ven. Él pasa a la habitación, pero ¿qué pasa? Que yo tenía mucho tiempo reuniendo a un dinero que inclusive el marido mío lo estaba cogiendo prestado y yo lo estaba guardando. Yo tenía un teléfono arriba de la cama y cuando él entró, dio el dinero y dio el teléfono arriba de la cama y lo cogió. Y yo... Le digo, oye mi loco, ponga ese dinero ahí, que ese dinero es un compromiso bueno, que inclusive era para pagar mi casa. O sea, tú lo viste cuando él lo cogió. Sí, yo lo vi con mi propio lo sabe, sabe debió de, de castigarme si no es así. Bueno, en ese caso yo me puse a discutir con él porque él no quiso entregarme el dinero y nosotros nos embrujamos. Cuando él agarró y hizo así, él jaló un machete. Le jaló un machete, entonces y me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, no, no. ¿cuántos puntos tuvieron? por todo, son mucho, ahí, allá. Ah, me hizo esto, mira esto, Dios mío, Esto, yo y. ahí, ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? Que yo le pido que me ayude porque yo no soy de aquí, me tiene amenazada. ¿De ya, dónde tú eres? Yo soy de la zona del Sur, pero yo tengo muchos años viviendo en Salcedo. En el matadero tengo un año y cuatro meses viviendo. Mis facultaderas hasta la casa me la pidieron.